Muy buenas a todos chavales, yo soy Basics y hoy estamos con un nuevo vídeo de Fortnite. Hoy, chicos, como habéis visto en el título o en la miniatura, vamos a ver nuevos glitches, bugs o trucos que están pasando en Fortnite. Así que, nada, si queréis que este tipo de vídeos, este estilo de vídeos, se conviertan en una serie en el canal, lo único que tenéis que hacer es apoyar este tipo de vídeos en el canal. Y simplemente antes de comenzar, recordad que estamos haciendo un sorteo de mil pavos. Y si queréis participar, lo único que tenéis que hacer es es suscribiros al canal con la Campanita de notificaciones activada Pegarme un buen like a este vídeo, comentarme Algo positivo y por último Seguirme por Twitter que lo tenéis en la descripción Vale chicos, dicho todo esto Vamos con otro glitch, otro Truco de esta especie de serie Ya sabéis, apoyar el vídeo si queréis más Entonces, ¿de qué trata Este glitch? Pues es que como habéis visto En la miniatura o en el título como ya Hemos dicho antes, pues es que vamos a ver Cómo abrir un mismo cofre Dos veces, es decir, vosotros eh, caéis por ejemplo el señorío de la sal y habéis un cofre, pues resulta que ese mismo cofre que habéis abierto, por ejemplo pongamos que os toca una eh, un fusil, una M4 azul y luego os tocan vendas o un kit o algo por el estilo, pues resulta que gracias a un ítem que hay ahora mismo en el juego que es como si estuviera bugueado pues puedes eh, como abrir este cofre dos veces, ahora lo vais a ver en pantalla, la verdad que es un truco bastante impresionante, no lo digo ni mucho menos para fastidiar a la comunidad ni nada de eso, pero es que yo cuando lo he visto por mí mismo Es que me ha impresionado una barbaridad Vale chicos nos encontramos en parque placentero ¿Queréis ver cómo se hace este glitch? Pues es que mirad Yo en este caso me he venido al campo de fútbol Lo podéis hacer con cualquier cofre del mapa Y lo único que tendréis que hacer primero Sería recoger el primer cofre Simplemente coger las cosas que nos da el cofre Lo abrís y simplemente normal Entonces ahora necesitáis una granada de impulso Justamente la granada de impulso épica nueva La vais a tirar justamente delante del cofre como si eso si es estuviera eh, impulsando para detrás Os tenéis que colocar justamente delante del cofre Mirando para detrás el cofre Y os va a dar todo el loot que tendría Ese mismo cofre que hubieseis abierto dos veces Aquí como veis en este caso me ha dado una M4 gris Es bastante triste el loot que me ha dado Pero es que fijaros, o sea, esto lo he hecho aún más veces O sea, no se queda aquí Y es que en otras veces me dan armas azules O sea, como si fueran cofres normales Pero tú este cofre que has encontrado Lo puedes abrir dos veces simplemente con una granada de impulso nueva de estas épicas que ahora mismo están en el juego la verdad es que no sé si esto se puede hacer también con las llamas, creo que sí y creo que incluso te dan más loot creo que es parecido que te da también bastante más loot así que nada chicos, este básicamente sería el glitch, ya digo, ni mucho menos pretendo molestar a la comunidad o empeorar la jugabilidad del juego simplemente quería enseñaros esta cosa tan impresionante que acabo de descubrir de un vídeo, que lógicamente es también el chico que eh, salía fuera del mapa y ganaba todas las partidas que tendréis su canal en la descripción ahora os voy a dejar con una partida comentada que está chulísima y que es que vamos es la mejor partida que me ha salido comentada en el canal pegadle un buen like si queréis más partidas comentadas en el canal porque es que me encanta jugar y poderos grabarlo y nada chicos vamos a ello Vale, chicos, me preguntaréis por qué llevo esta skin de la dama roja. Bueno, la verdad es que no jugué justamente cuando estaba el, el caballero oscuro, justamente esa temporada, creo que era la temporada 2. Y pues, como ya sabéis, el caballero oscuro yo diría que es una de las figuras que representa nuestro banner. Entonces, <ríe> como no tenemos el caballero oscuro, vamos a ponernos la dama roja, que yo diría que es la skin más exclusiva que tengo. Entonces, vamos a ir para esta casa y voy a ir para esa otra que tenía no Pero he dicho, vamos a esta mejor. Que tenemos por aquí un cofre asegurado, que en la otra hay veces que he caído y no tenía cofre. El compañero este... ¿Daño por caída? Vale, y si sí, me ha tocado una fama nada más empezar. No lo he comentado porque es un de oro sólido, oro macizo. Perfecto. Y aquí arriba tenemos una escopeta. Vale, a este le vamos a rematar ahora. Teníamos tenemos gente por detrás, si no me equivoco. Este creo que ya se ha salido la partida. Ya se ha salido lo que, lo que iba a pasar. Solo contra dúos, eh. Solo contra dúos. Porque ya escuadrones me parecía demasiado. Para esto. Y esto es un sin skin. Pues también ha pillado. Perfecto. Vale, y así nos completamos la misión de las escopetas que tenemos. Vale, ese chaval está a un tiro. Ese chaval. Ya habéis visto cómo estaba practicando la construcción. Digo yo que sí, me tengo que rematar el cobete. Ah, no da balas. Me están disparando, lo sé, lo sé, lo sé, lo sé. Lo sé. Chill, chill, bro. Chill, que me voy a poner esto tan ricamente. Vale. Más balas, madre mía, cómo estamos, ¿eh? Cinco kills nada más empezar, estoy flipando Vale, eh, vamos a asegurar un poco más Vamos a asegurar un poco más porque es que no tengo materiales Y el chaval ese, pues la verdad es que Como que no voy a subir ahí arriba para cogerle lo que lleve Porque ya, sinceramente voy bastante bien He hecho, creo que he hecho mal al tirar la, la fogata, el campfire Justo ahí porque el chaval ese pues lo iba a reventar Ya sea con balas o no con las granadas como me ha hecho Entonces... Vamos a recoger esto por aquí, balas y lo que me hace falta son eh, algo en plan de mini escudos o algo por el estilo Y eh, vida, o sea, necesito vida rápido, vale, perfecto Como me gustaría que me tocase una SCAR? Justo por aquí abajo Siempre suele haber cofres por aquí abajo y por eso suele ser una de mis casas favoritas cuando vengo a Señorío de la Sal El círculo nos ha caído cerca y tenemos vendas, la verdad es que las vendas cuando tenemos 69 de vida no nos sirven para mucho, pero esto. Esto sí que nos sirve. Esto sí que nos sirve, perfecto. Bidón, 5 kills, 38 con vida. Solos versus dúos. Y nos cae justamente en el borde del círculo. Estamos. Me voy a llevar esto, pero por el respeto, ¿sabes? Porque no tengo ahora mismo francotirador. Y me voy a llevar los minis estos. Pero más que nada por el respeto, porque este francotirador es bastante. <risa> Bullshit, como diría yo. Así que si me deja saltar, perfecto. Así que vamos a ver. Sinceramente. Con todo lo que nos acabamos de hacer aquí en señorío Diría yo que no hay nadie más por aquí Pero vamos, todo puede ser Que estén refugiados o algo así En una casa Todo puede ser A esta casa no suele venir gente Y siempre, siempre, siempre se dejan el cofre O sea, eh, cuando ¿Qué acaba de pasar? ¿Qué acaba de pasar? Que acaba de pasar que yo estaba tan tranquilamente luteando Y me viene ese señor A intentar matarme me, me extraña que solo ha venido él Y no tengo un compañero ahí. Vale, al chaval le ha salido mal la jugada Se quería pirar Justo cuando ya le tenía la altura y le ha salido fatal La jugada, así que bueno Eso es lo que pasa cuando, cuando Vienes a rushear a, a Basics No hombre, es broma chicos Venga, eh, vendaje, bueno vendas <ríe> Madre mía, yo estoy aquí completando las palabras No sé por qué a las casas pequeñas De este estilo, a esta casa rota Suele venir menos gente que a las casas principales Y la verdad es que no hay, no hay nada mal luz Y ya habéis visto en la otra casa que había un cofre Que ya os digo que la gente Nunca suele coger Y gracias a ese cofre pues nos ha venido el otro, nos lo hemos matado Y tenemos 6 kills ahora mismo Vale, balas que nunca vienen mal Más balas Y por aquí, creo que había visto algo también No sé, no sé qué es lo que era exactamente Vale, pistola Vamos a pasar un poquito de ella Y por aquí más balas Cofre por aquí arriba Esto sí lo vamos a coger Venga, va Esa dama roja con nuestro escudo de, del ejecutor Y más minis Madre bueno, mía, madre mía Si es que de minis y si de vendas, vamos vale, pues vamos a ir por, uh, por el drop Aunque vamos genial de loot, a ver si nos toca Pues yo que sea algo tipo lanzacohetes O no sé eh, El subfusil este, el subfusil Compacto, que nos vendría bastante guay Ahora mismo, estoy viendo todo el rato si hay gente Porque es que sí que me pueden venir en cualquier momento Cogemos Padre mía, lanzacohetes, justo como lo había dicho Y lo vamos a coger, lógicamente lo vamos a cambiar lógicamente con el franco este Y nos llevamos el barril en vez de las vendas Porque es que nos va a venir bastante mejor Si nos disparan y demás Y esto nos lo vamos a cambiar así En el inventario Y en Ciudad Comercio Siempre suele haber gente Pero al inicio de las partidas Luego ya cuando ven que no hay gente Pues es como que, que se van pirando Como yo he hecho de, de señorío me extraña que me encuentre todas las personas de la partida En señorío y aquí Aquí hay un tío, vale, vale, vale, vale Ya me está, está dañando yo Vale Compañero Compañero que estás un tío Compañero que me pones una trampa Para la misión de las trampas de la semana 8 Vámonos, y esa trampa que casi me la como, eh Ojo al dato Venga, perfecto, vale ¿Ehm, Ojo, compañero tenía franco Pero por qué lo cambio ¿Por qué cambio el franco? ¿Vosotros pensáis que me compensaría cambiar el franco por por los minis? Venga, lo vamos a cambiar por el, por el barril Más que nada porque estos minis me van a ayudar bastante En vez del barril Y encima tengo algo para disparar desde lejos Que no sea simplemente un fusil Vale, lo que voy a hacer va a ser Ahora mismo jugar un poquito con más de calma Ojo, esa construcción más mal que he hecho Jugar un poquito más... Madre mía, las escaleras, que está pasando ahora mismo? Jugar un, con un poquito más de calma Y a ver dónde se cierra el círculo Y ya, pues de paso miramos a ver dónde está la gente Y... Vemos dónde se cierra el círculo Yo diría... Es que ahora mismo no sé dónde está Pero... Pero... Creo que por aquí más o menos Porque todo lo que llevábamos viendo era la fase 1 La fase 2 del cubo es que ya está Nada más empezar acaba de caer un tío ahí Me rayo Me rayo Me rayaría por... Si tuviera compañero, me rayaría bastante más. Pero ahora mismo, como está solo de momento, pues estamos bien de momento. Vale, vamos a, le hemos asustado un poquillo con el lanzacohetes. No esperaba. Me acabo de disparar. Sí, sí, sí, sí. sí. Pues para, para esto, chicos, viene bien el salto. ¿no? Para pirarnos inmediatamente de ahí. No sé si esos son compañeros, pero vamos, que se pelean ese perfectamente. Y para esto chicos Suele venir bien el todos Para pirarnos Para pirarnos esa zona Dejarles a los chicos ahí Que disfruten Porque es bueno dejarles A todo el mundo disfrutar Y no que se vayan y, y no que les matemos tan rápido Obviamente es ironía Lógicamente no soy el mejor del mundo Ni mucho menos Pero bueno Os intento entretener un poquito Que es La finalidad de Este vídeo Y de todos básicamente Está, me está tocando un poquito la moral Aunque tengo 186 balas de francotirador La verdad es que no sé dónde están los demás Y lo que no quiero es tirarme toda la partida Peleando con este, que no sé cómo eso no le ha dado Y que luego el otro me venga por otro lado, ¿sabéis? Uy, eso, eso le ha tenido que sí, doler Con fuerzas Oye, oye, esto ya es broma, ¿eh? ¿Se ha muerto? ¡Se ha muerto! ¿Pero qué es lo que ha hecho? ¿Quería curarse o algo? No tenía curaciones o algo. No sé, qué tío más random. No, no, no. no. Lo que no llevaría sería materiales. Porque ahí ya no se ha construido. No sé cuánto quita la tormenta. Pero a mí me hacen falta sus materiales o lo que llevase por aquí. Venga, vale. Puedo asumir esos 15 de año. Vale. Sí, estoy. Curando. Si sí, no. Sí, porque esos dos cohetes han sido muy seguidos. Sí, estoy contra un dúo. A no sé que el otro le esté haciendo la ratilla. Me gustaría. Me gustaría saber dónde se ha escondido el otro. Sinceramente. Está o algo, supongo. Ahí está, creo. Sí, míralo, está ahí. Eh, ¿Le hemos dado? Me tienes que decir que sí, ¿verdad? Sí. Mega nervioso, eh Os lo prometo, estoy mega nervioso Uff, vale, vale, vale Voy a controlarme, voy a controlarme Me tiro los minis y tranquilamente, eh Tranquilamente, tranquilamente Va, va, va Vale oh, Ha sido más un alivio que, que una alegría Madre mía que O sea, literal, este me ha ruseado eh, Le he tirado un cohete Ha ido disparado el cohete para otro lado eh, Le he soltado la escopeta He fallado, no tenía más balas He cambiado el fusil, le mato El otro me viene, no sé lo que hace, le tiro un cohete Madre mía chicos, primera victoria magistral Que hacemos así comentado entre comillas Bien en el canal